Bienvenidos a los conjurados. Y por segunda semana consecutiva se lleva a los titulares Morena. Ya vamos toda la semana pasada platicando con personajes importantes dentro de Morena Puebla. Y esta semana pues también arrancamos ¿no? con un personaje que sin lugar a dudas es importante y ojo, podría ser muy muy importante para Morena Puebla. Podría ser el próximo dirigente, pues no lo sabemos. Es uno de los favoritos, se está comentando mucho su nombre. Eh, recordemos que el sábado pasado bueno se eligieron eh, 150 consejeros políticos. Ahora, esos 150 consejeros políticos de Puebla van a elegir al Comité Ejecutivo Estatal en Puebla y obviamente pues, al nuevo dirigente. Me da mucho gusto recibir a Agustín Guerrero Castillo. ¿Cómo estás Agustín? Muy bien Erika, muy buenas tardes, noches, gracias por la invitación. Estamos con mucho gusto para comentar sobre este proceso que como bien mencionas, pues atrae la atención de millones de personas en el país y no, claro. sin duda también en Puebla por la importancia que tiene Morena, que es el partido que gobierna a nivel federal, a nivel estatal y uh -huh. ya en la perspectiva del 24, pues es un partido muy competitivo para refrendar. O sea, es el gran favorito, por supuesto. En eso estamos, en eso estamos. Oye, Agustín, ¿no te han zumbado los oídos? No, no por to Todo el mundo ha estamos hablando de ti. No, bueno, eh, yo creo que son procesos sociales muy, muy importantes. Yo soy un, una persona que ha participado en política desde hace muchos años, empecé muy joven y a lo largo de toda mi vida he tenido diversas responsabilidades eh, y cuando he tenido esas responsabilidades... Lo primero que uno tiene que saber es no subirse al tabique, no perder el piso, saber que las responsabilidades son temporales y que hay que hacerlas bien para que claro. las cosas funcionen. Yo he tenido la oportunidad de ser diputado local, diputado federal, he dirigido eh, partidos eh, de izquierda. El PRD. El PRD entre ellos, cuando Andrés Manuel López Obrador fue el jefe de gobierno Ajá. en la Ciudad de México, me, me, me tocó el, el honor de dirigir al PRD en ese, en ese periodo. Y como parte de esas responsabilidades también eh, conducir lo que fue eh, la, la, la defensa de los derechos políticos que eh, tiene su registro desde el año 2014, hace ocho años, es el partido más joven de los actuales en, en, en, que tienen registro y en ocho años eh, logramos no solamente eh, obtener el registro del partido, sino a los cuatro años de su nacimiento ganar la presidencia de la República y luego en el 2021 refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados mantener la mayoría en la Cámara de Senadores y actualmente en estos ocho años ya Morena gobierna 22 estados de la República de los 32 y vamos a sumar el Estado de México a Huila yo creo el año próximo entonces ha sido todo un proceso este, muy rápido muy rápido que eh, eh, nos ha puesto a prueba a todos los eh, militantes y dirigentes de Morena en estos, en estos años. Muchos compañeros que participaron o han participado en el movimiento hoy tienen responsabilidades de gobierno, son parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen responsabilidades al frente de los gobiernos estatales o como diputados, como senadores, y esa, esa conjugación de, de, de cuadros que nos permita ten, mantener una iniciativa política permanente, pues es lo que eh, uh -huh. ha hecho de Morena, pues un polo de atracción para millones claro. de mexicanos que tienen la esperanza de, de una transformación a fondo de la, vida, de la vida pública de nuestro país. Oye, Agustín, ¿cuál crees que haya sido el gran, el gran acierto, tú lo has comentado bien, de un partido tan joven que esté arrasando en nuestro país y al mismo tiempo que los adversarios eh, eh, se estén como despresurizando, como desinflando, no sé cómo decirlo, porque no lo platicábamos un poquito antes de entrar al aire, de que pues no hay candidatos de a de veras para la presidencia de la República que compitan. O sea en Morena hay un montón de corcholatas, pero uh -huh. del otro lado no hay nada. ¿A qué crees que se haya debido? Es multifactorial, pero eh, me, me interesa mucho saber tu opinión, tú que has estado, rápido, 30 años haciendo crecer este, este, este partido, este bueno este movimiento, este proyecto político, este sí. movimiento y este partido. Mira, tú lo dices muy bien en, este, en esta última parte. Yo creo que, por un lado, eh, Morena ha tenido el acierto de eh, generar una propuesta política, encabezada por Andrés Manuel, eh, de una transformación en el país, de un país que en los últimos 35 años eh, vivió un saqueo de sus riquezas, de su patrimonio, una pérdida de expectativas en, de las juventudes. Una buena parte de las poblaciones de nuestro país se vaciaron, que no encontraban posibilidades de desarrollo de futuro. Tenemos ahora 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, se dice fácil, pero... 40 millones es más que cualquier país de América Central y, o, de, o de América del Sur. O sea, es, es otro país lo que, lo, que, lo que se fue de mexicanos. Y que no se fueron de la noche a la mañana, se fueron yendo poco a poco, poco a poco. Y aunado a eso, también una, un, unos gobiernos que nos han tocado, eh, sumidos en la corrupción, que hicieron de la corrupción un sello eh, y que se dedicaron a hacer negocios privados al amparo del poder público. Entonces, ese hartazgo de tanta corrupción y tanto saqueo eh, permitió que una propuesta eh, que se llama un proyecto alternativo de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador poco a poco pudiera ir generando adeptos, sumarse... Este, o sea, esto ya proyecto. tiene años viene de, o sea, viene, viene de muy atrás viene porque de muy nos atrás. sorprende, o sea, dijiste, ocho años bueno, en ocho años ya, o sea México está eh, pintado la gran mayoría del color del vino tinto, como le dicen sí, sí, sí esto ya tiene mucho tiempo viene de muy atrás ya... esta parte se, se va conjugando con también una estrategia de organización que es muy importante porque los partidos políticos tradicionales eh, no han cambiado, no se han ajustado a la nueva realidad comentábamos hace poco en el caso por ejemplo de Acción Nacional que tiene una figura de crecimiento que se llaman adherentes uh -huh. si tú quieres participar en ese partido sí. primero tienes que ser adherente uh -huh. y ahí hay, es un filtro que te lleva a tener un conocimiento muy profundo de la filosofía de, de la razón de ser del PAN y no te aceptan de inmediato Pasa un buen rato y luego te tiene que proponer a alguien que ya esté en el PAN para que te pueda eh, para que te sumar. Es un rollazo. El PAN tiene actualmente 240 mil afiliados a nivel nacional, 240 mil. La ley de partidos pone como piso mínimo para que un partido mantenga su registro 230 mil. Entonces el PAN está más cerca de perder el registro por falta de militantes que de, de ser una opción ganadora opción nacional que atraiga gente. El PRI igual vive una crisis porque el PRI era un partido presidencialista, así fue creado el PRI desde la presidencia de la república y el gran factor articulador que le daba orden que le daba gobierno y que le daba este rumbo al PRI era el presidente de la república, era un partido presidencialista. Cuando el PRI pierde por primera vez la presidencia en el año 2000, ese rumbo empieza a generar eh, mucho desgobierno al interior, al interior del PRI. Y en esta fase última, el PRI le quedan solamente tres gobernaturas. Llegó a tener las 32. Entonces pierde la presidencia. No llegó a tener todo. Pierde las gobernaturas, llegó a tener todo, era el partido de partidos. ¿no? Y al momento de no tener un eje articulador, pues ponen a Lito, a Lito Moreno, es el presidente nacional del PRI. Un person todo un personaje, o sea, un personaje que que suma pero en contra, ¿no? No suma a favor. Entonces tú también ves como eh, mucha gente eh, que simpatiza con, con el PRI, pues no le ve opción a quedarse. ¿A qué se quedan cuando es una suma de derrota tras derrota tras derrota? De, o sea, el, el PRI prácticamente ha perdido 16 gobernaturas del 2018 para acá, 16 gobernaturas, que, y le, queda, le quedan 3. Y con un presidente, pues que no te da confianza, ¿no? Entonces, frente a ese panorama... Morena lo que, lo que ha hecho es eh, no perder la frescura de movimiento, uh -huh. somos partido porque ese es el requisito que nos pide la ley, hay que tener un registro como partido político, pero en la práctica Morena se comporta más como un movimiento social, como un movimiento político que está involucrado en una gran diversidad de causas sociales, de jóvenes, de mujeres, de personas mayores, de trabajadores, de campesinos hay grupos empresariales que simpatizan con Morena y que no están organizados en el partido, porque el partido como tal, esta estructura formal, pues este, no, no, no corresponde con la dinámica social. Entonces, ese ha sido uno de los grandes aciertos de Morena, el que ha sido un movimiento social, antes que ser un partido, que le permite tener una presencia territorial y causas de los ciudadanos, en todo el país, a lo, largo y ancho, a lo largo y ancho del país. Entonces, tú encuentras a compañeros y compañeras de, de Morena, pues prácticamente comprometidos con una gran diversidad de movimientos sociales que reivindican eh, cosas particulares o también una cuestión más nacional. Oye, Agustín, esta es la, la pregunta del millón. ¿Vas a participar? ¿Quieres ser el próximo dirigente de Morena Pueblo? Bueno, hay que irnos con, con, con calma. Yo siempre he sostenido que hay que ir paso a paso. Eh, en este momento, te comentaba, estamos eh, espera, a la espera de que el Comité Ejecutivo Nacional publique la lista de los 3.000 delegados al Congreso Nacional. Estos 3.000 delegados también al mismo tiempo van a ser integrantes de los consejos estatales, pero la convocatoria es una convocatoria nacional. Entonces, no hay prisa, son, son cosas que van a ocurrir, la única fecha que no podemos mover es nuestro Congreso Nacional, que es 17 y 18 de septiembre, que vamos a realizar el tercer Congreso Nacional. Todas las demás fechas se pueden ajustar de acuerdo a este proceso de validación que tenemos. Uh -huh. Formalmente estaría ahorita previsto para el día 13 en los estados donde gobierna Morena, la instalación de los consejos estatales, y el, día, y el domingo 14 en los estados donde no gobierna Morena, ...ahí se ahí uh -huh, estarían... Se, se ...instalando esos... No, pues, ...pues no hay tiempo... ...ya estamos... ...son unos ditas bueno, ...son unos ditas ...pero todos cuentan... ...todos cuentan... ...porque mira... ...déjame decirte una cosa... ...yo, yo he sido muy respetuoso... ...y siempre... ...en toda mi, mi trayectoria... ...algo que, que, que... me ha distinguido... ...es respetar también... ...la opinión de otros compañeros... y otras compañeras... Que, ...que... ...en estos procesos... ...tienen todo el derecho... ...de pensar distinto... ...y hay compañeros... ...que han hecho señalamientos... De, de diverso tipo, algunos electorales, algunos de delitos electorales también, uh -huh. no que hay que darles su curso y hay que darles la oportunidad de que ejerzan su derecho legal a inconformarse. Entonces, hasta que estén resueltas las impugnaciones, es que queda firme el proceso. Uh -huh. Me parece que no es correcto que si hay un proceso donde todavía hay inconformidades, este, ya, de, ya estemos... Celebrando y echando las campanas al vuelo. Y ya yo voy a y hacer. Y ya yo voy a hacer. Y ya vamos a hacer. Todo eso. Cuando todavía tenemos compañeros que están ejerciendo su legítimo derecho de acudir a los tribunales electorales o a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Entonces, yo sé que en el caso de Nacional hay más de 400 quejas que se han presentado en estos días. En el caso de Puebla, sé de dos por lo menos. Puede ser que haya más, pero sé de dos. Que, que, que necesitamos nosotros con respeto desahogar y darles la oportunidad de que presenten su alegato de que presenten sus pruebas y en el caso de que efectivamente tengan razón bueno se tiene que actuar en consecuencia entonces me, eh, en esta parte me parece que el partido tiene que actuar con mucha responsabilidad ya el proceso electivo ya pasó o sea eso ya lo hicimos eh, hubo una gran participación en Puebla más de 100 mil personas participaron en, en las en los 40 centros de votación ¿Tú estás que ¿Estás conforme con el proceso? ¿Con sí, el... me parece que ha sido un proceso eh, eh, que en lo general se ajustó a la expectativa que nosotros teníamos. A ver, Morena está haciendo un proceso como nunca antes se había hecho en nuestro país, ¿no? Es un proceso abierto sí. a, a, que, a, a que todo aquel que quisiera venir a participar y con la única condición de que comparten los principios del acuerdo de transformación, lo podía hacer, podía votar por. Los candidatos a ocupar las representaciones del partido, primer lugar. Segundo, se hizo en las plazas públicas, no se hizo en un lugar cerrado donde hubiera una selección de quién entra, quién no entra, sino en plazas claro. públicas, ¿no? a los ojos de todo mundo. Ha sido el proceso más transparente. Más transparente. Por eso, muchos, mucha gente, tanto del partido como fuera del partido, puede hacernos críticas, decir, es que pasó esto, pasó lo otro, pero porque todo se vio. O sea, el proceso del pasado fin de semana fue en una caja de cristal. El que quería ver, vio este, todo, todo el proceso. Entonces, es un proceso totalmente transparente. Eh, y por otro lado, ha sido un proceso ordenado legalmente, o sea, uh -huh. ajustado a una, a una obligación que tenemos nosotros de cumplir una sentencia del Tribunal Electoral Federal, que viene del 2019. En el 2019 y tratamos de hacer asambleas, en locales cerrados, uh -huh. hicimos asambleas en locales cerrados y el tribunal nos anuló ese proceso y nos obligó a sí. reponerlo, con una sola condición en su sentencia, que fuera bajo un procedimiento democrático. Uh -huh. Entonces se valoró en el Comité Ejecutivo Nacional que un procedimiento democrático fueran estos centros de votación, que fue exactamente igual uh -huh. que una elección constitucional, o sea, las elecciones constitucionales se hacen en plazas públicas, en escuelas, en lugares abiertos, donde, donde la gente va, vota, este, son muy parecidas, era prácticamente el mismo modelo. Entonces, yo sí estoy satisfecho, en el caso de Puebla, son más de 100 mil personas que, que, que participaron en, en el proceso y ese es el primer reto de la próxima dirección. Independientemente de cómo se llame el presidente o los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, lo que nosotros necesitamos es mantener la iniciativa que ya se dio con, este, con esta jornada de la semana pasada para que esos 100.000 mil poblanos y poblanas que participan de Morena pues no se vayan a su casa y ya fui a votar y, este, y me desentiendo Yo, y ahora que me vuelvan a convocar dentro de dos años en el 2024 para ir a votar vuelvo a ir, no, no se trata de eso sino se trata de que estas 100.000 personas nos organicemos constituyamos comités en todos los niveles de la vida pública en todos los centros de trabajo en los centros escolares porque afortunadamente participó mucha gente este, sí. de todos los sectores sociales y necesitamos que se organicen y construir entre todos una plataforma, una plataforma política que sea nuestro programa que le vamos a ofrecer a Puebla para el 2024, que vaya de acuerdo a, a lo que también estamos planteando a nivel nacional, porque va a coincidir la elección de presidente de la República con la elección de gobernador, entonces va, necesitamos que vayan más claro. o menos de, de la mano. Y en ese aspecto, estos 100.000 personas que participaron, tenemos una primera tarea, Mantenerlos en movimiento, organizarnos y replicar en las comunidades nuestra propuesta política para el, 20, para el 2024. Ok, eh, ¿qué es lo que eh, ya, estás, eh, ya estás viendo el 24? ¿Qué se necesita? Bueno, ¿y quién no? Bueno, o sea, sí. la pregunta sería: ¿y quién no está viendo para el 24? ¿Qué, qué es lo que necesita? el nuevo dirigente de Morena en Puebla. Mira, necesitamos mucha organización, necesitamos mucha claridad de lo que va a significar este proceso. Es una dirección que va del 2022 al 2025, tres años, y es una dirección que yo le llamo de transición. ¿A qué me refiero? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el día que él termine la presidencia, en el 2024 él se retira de la vida pública. Así es. Ya, se va a su, a su rancho, se dedica a sus actividades privadas y ha dicho que ni siquiera una presentación de un libro, que se olviden de él en los templetes, que él ya, él ya cumplió con la política y se va a dedicar a la vida a la vida privada. Muchos muchos críticos de nuestro partido y de nuestro movimiento dicen este y lo publican lo escriben que el día que no esté Andrés Manuel en Morena Morena va a ser una cena de negros que se va sí. a desmoronar que sí. Morena tiene pies sí. de lodo uh -huh. tiene cuerpo de gigante ahorita pero que tiene pies de lodo uh -huh. porque el día que se vaya Andrés Manuel no va a resistir y justamente por eso yo le llamo que esta es una dirección de transición porque los dirigentes que, que ahora se, se resulten electos van a estar los dos últimos años de Andrés Manuel, 23 y 24, y el primer año de Morena sin Andrés Manuel. Uh -huh. O sea, le va a tocar okay. ese tema de cómo mantener la gobernabilidad, cómo mantener el orden, la iniciativa política, eh, la autoridad moral, uh -huh. la autoridad este, social para uh -huh. los años que vienen. Claro. ¿no? Entonces, esta dirección le toca esa parte. Ahora sí, que cerrar el ciclo de Andrés Manuel al frente e iniciar el ciclo sin Andrés Manuel, ¿no? Y esa, esa característica hace que esta dirección sea muy especial. Entonces, ¿qué necesitamos de entrada? Que la dirección tenga conciencia de lo que va, del peso, de la carga que va a llevar adelante, ¿no? De ser esta dirección que tenga buenos resultados para el 24, pero que también consolide a Morena como partido y como movimiento para los días, para los momentos en que no esté. Andrés Manuel sería lamentable que efectivamente las voces que nos auguran que el día que no está Andrés Manuel Morena se desmorone, ocurriera eso. Sería sería traicionarnos y traicionar al, al pueblo de México, pero sobre todo sería un fracaso como proyecto político. Entonces, uh -huh. yo creo que estamos a la altura. Esa es una dirección, es una dirección, la de Puebla, la Nacional y las demás, las de los demás Estados van a enfrentar el mismo, el mismo reto. Entonces, ¿qué se requiere? Tener claridad, eso, eso en primer lugar. Uh -huh. Segundo, ¿qué va, a ser de, ¿qué va a ser de nuestro proyecto sin Andrés Manuel? ¿No? Uh -huh. Por eso el 24 no solamente es un, es una, es un punto eh, con una enorme carga electoral, sino también con un, con un momento de eh, refrendo del proyecto de la cuarta transformación para lo que viene. Sobre la base de lo que nos ha ocurrido estos primeros cuatro años, para el 24 ya tendremos la experiencia de los primeros seis años de gobierno. Pero en este momento ya tenemos muy claro dónde, dónde están los diques, dónde están los, los nudos Ajá. que juegan en contra de profundizar y de consolidar la cuarta transformación. Ya hay, hay signos este, claros que si no los logramos superar, pues nos vamos a estar dando de topes. En el caso de Puebla, ¿cuál sería ese dique? Mira. Y lo, lo veo más en el contexto nacional, o sea, en el contexto nacional es que la de transformación eh, de los de los tres poderes que integran la República, el Poder Ejecutivo ha ido empujando todo una nueva todo un nuevo régimen, toda una nueva política económica, una nueva política social y ahora mismo una nueva política industrial, una política alimentaria, un conjunto de políticas públicas uh -huh. que tienen muy claro el rumbo ha ido acompañada del poder legislativo en muchos temas. Muchas de las reformas uh -huh. que se plantearon salieron, reformas constitucionales sí. o reformas a leyes secundarias. Y otras no salieron. Y otras no salieron, pero no han salieron. sido determinantes. O sea, uh -huh. se ha se se logrado eh, asentar por, por procedimientos uh -huh. secundarios, digamos, básicamente lo que fue la reforma a la ley eléctrica, ¿no? Al tema eléctrico. Pero hay un poder que no... A, que no va en la misma sintonía de la Cuarta Transformación, que es el Poder Judicial. Uh -huh. Se ha intentado una reforma, una actualización del Poder Judicial con el actual presidente, con Arturo Saldívar y con los uh -huh. ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, pero pues ahí hay de todo. O sea, la verdad es que la mayoría de los ministros están más al cuidado de sus intereses que a profundizar una transformación que el país necesita. Y ya ni te digo del Consejo de la Judicatura o de muchos jueces, que lamentablemente sigue siendo realidad en nuestro país, que la justicia está al mejor postor, que la justicia Cierto. se vende y que sí. responde a intereses, en sí. muchos casos. Entonces, muchas de las obras que ha iniciado el presidente, pues se han enfrentado con amparos, ¿no? Amparos que otorga el Poder Judicial este, o algunos jueces, pero no porque estén en contra los grupos que se oponen, o los supuestos grupos que se oponen, sino porque es un buen negocio vender los amparos y parar okay. todo este proyecto. Entonces, en la evaluación que nosotros tenemos, el Poder Judicial también requiere de una gran reforma para poder todos los poderes de la República empujar okay. la, la Cuarta Transformación. Entonces, es muy difícil avanzar cuando tú tienes otro poder que va en sentido contrario, uh -huh. que nos ha pasado ahora, no solamente con lo del Tren Maya, en muchos uh -huh. otros temas vemos cómo el Poder Judicial va, va en un sentido contrario. Y entonces se requiere eh, generar una mayoría en el 24, de más de dos terceras partes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En ese aspecto, en Puebla, ¿qué necesitamos? Ponernos a tono con esa idea. A ver, me explico ya sabemos que si no tenemos dos tercios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores vamos a tener frenones fuertes en el Poder Judicial eso ya, ya lo sabemos entonces necesitamos quitarle el freno que ya ubicamos ahorita y eso solamente lo vamos a lograr con una mayoría calificada en el Parlamento Mexicano okay. esa mayoría calificada ¿qué significa? significa que Morena en el 2024 pueda tener la mayoría absoluta en estados como Nuevo León, que hoy no gobernamos, uh -huh. como Jalisco, que hoy no gobernamos, como Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Durango, Chihuahua, ¿no? Coahuila, porque ahí están los diputados que nos hacen falta para las dos terceras partes. En los demás estados de la República yo veo que vamos bien, uh -huh. en algunos vamos muy bien, en otros este, tomando, tomando piso, pero en general vamos bien. Pero en estos estados, si nosotros no logramos ganar, la mayoría de los distritos en estos estados que mencioné, no vamos a tener las dos terceras partes. Entonces, ¿qué requerimos? Una estrategia que nos permita poner en movimiento todo el activo político de nuestro movimiento, de, de Andrés Manuel López Obrador, y las famosas corcholatas, yo no, no, no, no comparto eso, él les llamó así, soy bueno, feo. Soy muy feo, sí, yo no, soy pero, muy feo, de nuestros bueno, aspirantes, yo digo ajá, son, aspiran, los aspiran, de los pues, aspirantes va. que aspiran a representarnos. ¿Quién debe de ser el candidato de Morena para el 24? Quien nos gane en esos estados, quien compita mejor. Mira, yo no tengo la menor duda de que en este momento cualquier, cualquier compañera, compañero de Morena, gana en Chiapas caminando, o gana en Oaxaca caminando sin esforzarse, o sea, hay mucha fuerza del movimiento ahí. ¿Y en Puebla? Pero en Puebla vamos bien, en Puebla la, el nivel de aceptación que tiene el presidente está en un rango del 62%, que es muy bueno, ¿no? y en el caso de nuestro gobernador de Miguel Barbosa, trae un nivel de aprobación del 59% que también está en, en, en un rango este muy aceptable ¿no? o sea 6 de cada 10 están aprobando a, a nuestro gobernador eh, lo cual pues ya lo quisiera cualquier otro, otro gobernante entonces eso es un buen balance y en esa perspectiva requerimos que quien nos representa a nivel nacional pues sea alguien que gane en Guanajuato que ganen Querétaro, son, son estados duros, duros, duros para, para Morena, nos han ganado. ¿no? Varios, acabamos de perder en Aguascalientes ahora la elección de gobernador. Gracias. Y entonces necesitamos un candidato que gane en Aguascalientes, que nos dé los distritos de Aguascalientes, ¿no? Y ya que te digo Jalisco y Nuevo León, que juntos, Jalisco y Nuevo León, estamos hablando de casi 40 distritos electorales pues eso es una cantidad significativa. ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que yo, que yo, que yo y en esa Y en esa parte la dirección de Morena en Puebla, pues debe de eh, ayudarnos a desde ahora mismo empezar este proceso que, que, que tú comentabas, que hemos comentado, de una, una plataforma, un programa de qué, vamos a, de qué vamos a plantear para el futuro económico, para el futuro social, político de, de la entidad, el crecimiento económico, eh, el crecimiento del empleo, del ingreso, okay. la satisfacción de necesidades básicas para toda la población, ¿no? Entonces, toda esa parte. Pero al mismo tiempo, necesitamos también ya ir ubicando quiénes son las personas, mujeres y hombres, que mejor pueden representar a nuestro movimiento en el 2024. Y no esperarnos hasta el 2000, hasta marzo del 2024 a ver quién quiere, sino claro. desde ahora mismo la dirección tiene la obligación de ir a los territorios, de ir a recorrer okay. este, todos los municipios y empezar a consultar a la gente, a, a uh -huh. los ciudadanos, a los vecinos, preguntarles, a ver, vecinos, aquí tenemos estos cinco nombres de mujeres, uh -huh. de hombres, ¿cuál es tu nivel de, de, de confianza, de acercamiento? ¿Quién te sí. de despierta confianza para que nos representen en el ¿Tú estás de acuerdo ya de una vez que ya. se vaya haciendo una, una preselección pues para...? desde caminando. el movimiento, desde nuestro sí, sí, sí, vamos no lo vamos a hacer público, no vamos a hacer encuestas públicas, no, no, okay, ni, okay. Ni, ni, ni nada, o sea, ni, a, ni hacer actos anticipados de campaña ni nada, o sea. okay. pero la gente, los ciudadanos, pues conocen quién es el vecino, quién es, quién, quién de todos los la gente que participa en política uh -huh. les ha quedado bien, les ha quedado mal, con quién, quién quién hace cosas a favor de, de sus intereses de la, de la uh -huh. población, ¿no? La gente lo sabe. La gente lo sabe. Luego, a veces los que no sabemos somos los políticos, que uh -huh. nos refugiamos mucho en la oficina, o uh -huh. en, este, en el cafecito, y, y no, o sea, yo creo que esta dirección que viene de Morena tiene que ir a la, a la calle, tiene que ir a la plaza pública. Uh -huh. O sea, yo creo que todos los dirigentes ahora de Morena no pueden estar en las oficinas, ¿no? si, uh -huh. sino necesitamos, al revés, que estén en el espacio público, en contacto con los ciudadanos, tomándole el pulso... A la realidad social. Uh -huh. Por eso tenemos 100 mil, o sea, estos 100 mil que participaron, uh -huh. cada uno de ellos tiene que entrar en, en, en coordinación, en, en interlocución con vecinos, con, con ciudadanos, para que nos permitan tomar el pulso de qué están pensando, qué están viendo. Oye Agustín, ¿qué le gustaría, qué esperarían de Morena? A ti te preocupa, porque bueno, ahorita en lo que me estás platicando, no, la verdad es que no veo que te preocupe mucho, <risa> de que hay algunas eh, corrientes importantes dentro de Morena, que no están de acuerdo, ¿no? desde el proceso de selección, que no están de acuerdo incluso con algunas políticas públicas del actual gobernador, eh, uh -huh. y, y, y lo han señalado, lo han criticado, ¿no? está por ejemplo el grupo de Nacho Mier, lo ha hecho público, en, ¿no? uh -huh. no, no, no, ¿Como ¿cuánto tiempo tendrá? ¿como dos meses? No, como dos una... días. Ah, bueno, también. Ah, no, no, no, bueno. En, la, en, en una plaza pública, ¿no? Claudia Rivera también, la exalcaldesa, eh, recientemente el diputado Alejandro Carvajal, él sí también se fue muy duro, lo dijo apenas, de que pues este proceso pues estuvo amañado, que, que eh, había una dirección muy directa por parte del de gobernador, ¿no? Para, pues, eh, para eh, no hacer transparente este proceso ¿no? y, y, y bueno, dio señalamientos muy fuertes en el sentido de que esto está lastimando a los morenistas poblanos y que pudiera haber una desbandada, así fue las palabras que él utilizó uh -huh. ¿tú cómo ves estas críticas? que bueno, son normales en un partido político pero, pero pues están como muy fuertes ¿no? No, mira, yo creo que todo tiene su momento, eh, Morena la dirección que está por concluir fue electa en el 2015, hace siete años. Uh -huh. eh, en esos siete años hay un país totalmente distinto. Era, fue una dirección en oposición en aquel momento, uh -huh. lo que se eligió en el 2015, que tenían una legitimidad y un liderazgo para ese momento. ¿no? Pero de ahí para acá, pues, este, competimos con mucha fuerza en el 18, ganamos todo. Yo creo que nos robaron la gobernatura en el 18, pero... Este, bueno, que, eh, quedó ese proceso así, en el 19 se repite la gobernatura se gana eh, eh, eso, en el 21 tenemos un muy buen resultado eh, local en el, en el Congreso del, del Estado, ciertamente se pierde la, la capital, pero todo tiene explicación. Toda la zona eh? con urbana. Toda la zona con Urbán, pero todo tiene, todo tiene explicación. Yo te diría que la, la Morena fue víctima de una, de una ausencia de dirección política, de... Que este consejo de siete años se fue envejeciendo, ¿no? Y por, un, y por otro lado, la dirección nacional del partido fue tomando las decisiones importantes, ¿no? Entonces nombró delegados prácticamente en todos los estados, ¿eh? o sea, en Puebla no fue la excepción. En todos los estados se nombraron delegados desde el Comité Ejecutivo Nacional para hacerse cargo de las decisiones políticas, de la representación del partido en los estados y a los grupos locales se les hizo un lado, o sea, a todos los grupos uh -huh. locales, ¿no? Sí. Entonces, el año pasado que se, que se definen las candidaturas, pues pasó algo también similar, fue un acuerdo nacional, fue una decisión nacional de la Comisión Nacional de Elecciones, uh -huh. la que este, tomó algunas consultas para algunas propuestas, y ellos tomaron la decisión de las candidaturas que tuvimos el, el año pasado. Malas. El 2021. Buenas y malas, hay de todo, hay, hay malas, eh, a mí particularmente cuando me enteré que Julio Lorencín iba de candidato en Cholula. Pues, una locura. Dices, no va. O sea, hay, hay cosas que no, que no van. Claro. ¿no? Pero bueno, más allá, de, más allá de eso, el resultado me parece positivo. Morena volvió a ser primera fuerza, eh, gana la mayoría del, del Congreso, una buena representación en los municipios, en las regidurías. Entonces, hay un buen piso para, para, para lo que viene. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el asunto? Que en este contexto... Eh, las críticas a las cuales todo mundo tiene derecho a externarlas, pues de pronto se vuelve como que una práctica muy atractiva de declarar en contra de otro compañero, otra compañera, del gobierno, en fin. Pero nadie planteaba una solución, bueno, o sea, se vale criticar, pero sobre la crítica hay que hacer una propuesta de ¿y cómo superamos esto? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y yo lo que sentí es que cada vez había más este, separación, de, de todos estos dirigentes de todos estos grupos vamos a este proceso ahora de la, de la semana pasada eh, la participación te digo, me parece que fue, fue muy buena, pero ya ordenó a la casa la votación de la semana pasada ya ordenó a la casa ya decidió quienes deben de ser los que nos conduzcan para este periodo para este periodo nada más para este periodo uh -huh. regreso a la, a, la, a la pregunta primera no es para toda la vida o sea, estos dirigentes que estamos ahora eligiendo son para conducir el barco, para conducir la nave, los próximos tres años, nada más los tres años. Y entonces ya hay una decisión mayoritaria, muy mayoritaria, este, que dice, estos son. ¿no? O sea, eso despresuriza a las famosas tribus, porque eh, tú que vienes del PRD ¿a, ¿a poco no ya veías como que se estaba perretizando no, por, por, por, por la misma ausencia de, de conducción política Ajá. y de una estructura que se envejeció, o sea, una estructura que tenía que haberse Ajá. renovado hace cuatro años, ¿no? Ajá. y que después se siguió cuatro años en un proceso de deterioro que incluso no se veía. Mira, yo te haré una confesión, este, yo ya, yo ya pensaba que no íbamos a tener elecciones en Morena. Sí, que nos todos lo pensamos hasta el 24, Ajá. hasta después del 24 sí. vemos qué pasa. Ya. ¿no? y que todo el partido se iba a ordenar a partir de los liderazgos nacionales de Claudia Sheinbaum, de Marcelo, de Adán Augusto, o sea, de los personajes que aspiran a la representación Ajá. presidencial, ese iba a ser el factor de articulación de muchos chavos, y lo veíamos todos. Viene la convocatoria que se anuncia en Toluca, en el acto de Toluca hace dos meses, ahí Mario Delgado informa que en septiembre vamos a tener Congreso Ajá. Nacional, y bueno, todo el mundo a moverse, todo el mundo a... A ver, entonces, sí va a haber elecciones, sí va a haber una renovación y hay que organizarse. Todos tuvimos la misma oportunidad de organizarnos. A mí no me espanta que haya grupos en los partidos, o sea, me parece natural. Claro. Me parece un proceso este, eh, necesario incluso porque pues, tú te juntas con el que, con el que coincides. Claro. ¿no? Con, y sí, eso sí, sí. es a partir de la palabra del debate. Entonces, te articulas. Y Morena tiene en sus estatutos también el antídoto a los grupos, ahorita comentamos eso, pero el que se junten grupos para opinar, para definir políticas, iniciativas, propuestas, me parece que este, no hay que pelearse con esos fantasmas, me parece que es, que es correcto. ¿no? Entonces, nos articulamos todos, vamos a la, vamos a la elección, todos sabíamos que eh, el resultado ordena, yo siempre he pensado que en política el resultado ordena, articula. Entonces, este resultado que tuvimos el sábado pasado deja una mayoría muy amplia de los 150 delegados eh, integrantes del, del Consejo Estatal de Puebla, te, te daré un dato, eh, ya en las listas que yo conozco de los de los de todos los distritos, el caso por ejemplo de Claudia Rivera, pues tiene solamente tres de 150, tres personas. Su familia, Su familia, ¿no? pues su familia sí. y una, <risa> dos hermanos y una compañera. Tres, ¿no? no veo más. En el caso del diputado Carvajal, que es mi amigo, que, que respeto también, pues igual, él tiene ahí cinco, cinco consejeros de 150, está bien, o sea, uh -huh. no hay problema. no uh -huh. eh, Hay grupos este como el de David Méndez, su papá y su mamá, pues que no sacaron ni uno, o sea, Ninguno. No, no, ni las cachetadas sirvieron. Nada, nada. No, nada. No, no sirvieron las cachetadas para sumar aunque sea un, un consejero, ¿no? No, trae, no trae nada. Entonces, esa es la realidad que tenemos. En el caso de la gente que se dice que se articula con, con, con el gobernador, que simpatiza con el gobernador, que es a partir de una convocatoria abierta que él hizo, o sea, invitó a que todo el mundo que quisiera participara, ¿no? Con, con responsabilidades políticas en los municipios o, si, o sin responsabilidades, y que en el camino nos fuimos articulando, nos fuimos juntando y, y coordinando, y son 118, por ahí salieron 116 en algunas uh -huh. columnas, pero uh -huh. estoy hablando de 118, de 150, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta mayoría es la que va a tener la responsabilidad de darle rumbo a Moreno, y yo digo que los tiempos de los pleitos ya quedaron atrás, del sábado pasado hacia atrás, ¿no? Que son tiempos de unidad, ahora hacia adelante, que es una eh, responsabilidad de la mayoría generar esas condiciones de diálogo, de, de, de encuentro en el, en, con todos los morenistas del Estado, pero este, eh, su tarea principal es generar una estrategia de crecimiento y consolidación de Morena en Puebla, esa es su tarea, su tarea principal, y que no tenemos tiempo, ya en lo que en, la, en esta ruta que, que tenemos trazada el 2024, para perderlos en pleitos para perder en pleitos yo, yo en eh, general a mí me gusta la polémica, me gusta el debate yo me formé en el debate, me gusta debatir ¿no? me gusta este, contrastar puntos de vista, opiniones me, me siento como pez en el lago en el debate pero también tengo claro que en este momento ya no es esa la prioridad en este momento es la unidad y la conducción de Morena hacia, hacia el 24, entonces el que quiera hacer pleito pues que se busque otros, porque no va a haber pleitos en Morena, no va a haber eco, si alguien critica, cuestiona, en fin, pues se, se, se quedará, ahora sí que chiflando solo en la loma, no, uh -huh. no va a haber eco, o sea, no, no podemos perder el tiempo en disputas internas que no nos conducen a nada, no claro. esos pleitos ya fueron antes, se organizaron, se sumaron, ¿no? y ahí están los resultados, los resultados del sábado pasado, y sobre esos resultados... Ahora hay que conducir conducir a Moreno. Entonces, lo cual no implica oídos sordos. O sea, yo creo que todos vamos a estar abiertos a escuchar opiniones, críticas, sujetos, eso sin duda. Pero meternos ya en un pleito de callejón, de que este, no, no, no nos conduce a nada. O sea, más bien, si tienen iniciativas propuestas que nos permitan consolidarnos hacia adelante, bienvenidos. O sea, en un ánimo constructivo todo cabe Perfecto. Eh, David García, José Luis Ambrosio, Mariana Bonilla, David García, mucho éxito Agustín y saludos al programa. Muchas gracias, David. Luis San, eh, Mariana Bonilla dice en Zacatlán hubo demasiado acarreado. Ahora Morena está lleno de pristas, panistas, perredistas. Se necesita depurar a Morena para eh, no ver una lucha social. Esto sí es una crítica muy constante, ¿eh? Sí. ¿Va a haber algún tipo de depuración? Porque sí. ves que entró, como decías, hasta Juan de las pitas, así de yo quiero, ¿no? Órale. Mira, yo, yo creo una cosa que, que he aprendido en la, en, la, en, la, en la vida, en los movimientos, y en, el, en donde yo he participado, que así como el resultado ordena, también uh -huh. el trabajo depura. O sea, lo que depura es el trabajo. Uh -huh. Si tú tienes este, una dirección que se mete a construir, a generar interlocución con la sociedad, a tener núcleos de influencia con todos los sectores sociales como, un, como una constante, ¿no? el trabajo ordena. O sea, aquel que, que no quiera participar de este proceso, pues está en todo su derecho. ¿no? Okay. Este, si una dirección se queda con los brazos cruzados, no tiene iniciativas, no da tareas, no genera línea política, no marca un discurso, una narrativa, este, okay. pues la gente también se queda acompañándolo, no veo a los diputados, tenemos, no sé, 130 sí, claro. diputados y dime uno que salga uh -huh. a discutir contra el PRI o contra el Sí. Uh -huh. o un senador, a veces están más en el pleito entre ellos, todo este tiempo la característica ha sido más bien uh -huh. eh, la confrontación interna que salir a fijar postura y a enfrentar a los adversarios ¿no? entonces yo espero que esta dirección de Moneda y va a ser así, y salga a fijar postura contra el PAN con, contra el PRI, contra el PRD a marcar la diferencia de su claro. trata y también apoyar y a defender a nuestros gobiernos las dos cosas, a, a apoyar nuestras políticas públicas que llevamos adelante Ana Lidia Villagrán te manda saludos, Gracias, dice, saludos. Apoyamos a nuestro gobernador de que deben salir los foráneos como Aristóteles y Agustín Guerrero. Dice, dos chilangos que no respetan a los poblanos. Híjole, ya, ya, ¿ya estás preparado para esto? Porque hay muchos que son muy regionalistas sí. y dicen, no, si no es poblano y entonces. Mira, yo te, ¿qué, qué les diría. Este, a todos los compañeras, compañeras que, que de buena fe hacen, hacen, hacen esas ah, perdón, observaciones. Pero dice Mariana también, dice, pregúntale si conoce los caminos o municipios de la Sierra Poblana. Sí, afortunadamente este, he tenido la oportunidad en la vida, no solamente de esta etapa que llevo ya residiendo en Puebla más de tres años, de manera permanente ahora, sino desde hace muchos años. Yo vine la primera vez a apoyar aquí como PRD a una, a una elección en en la zona de la Mixteca, en Piaxtla, ¿de acuerdo? un municipio ahí pequeñito, eh, en Izúcar de Matamoros, luego en Piaxtla, ahí en esa zona anduvimos, acá en la zona de Huachinango tengo muchos amigos, en la zona de, de Necaxa, la, la, uh -huh. la visitaba yo con, este, con frecuencia, en Jicotepec me encanta el café de Jicotepec, He ido, tengo muchos amigos también en la sierra nororiental, la sierra norte, en, uh -huh. en Tlaxiatlán también, o sea, conozco bien el estado, conozco de años, no, no, de, no solo de, de ahora de este momento, ¿no? Yeah. Y toda la zona central, o sea, creo que ese no es el problema. Okay. Pero me, me parece más importante el otro, porque mira, eh, Morena es un partido nacional, es un partido nacional y me parece que eh, no, mientras tú respetes eh, la cultura, eh, la idiosincrasia de, la, de, las, de los diversos pueblos que forman nuestro país, me parece que, que caminas bien. Eh, la prueba mayor de que una persona no nacida en una entidad le ayuda mucho a, a una entidad, la vivimos con Andrés Manuel López Obrador. Todos sabemos que es de Tabasco, de Macuspana, del municipio de Macuspana, y él fue jefe de gobierno. ¿Y qué decían nuestros adversarios en aquellos años de este, este gobernador de Venezuela? Uh -huh. el PAN está criticando no, no. pero el PAN tiene ¿qué te gusta? cabeza de vaca ¿dónde nació cabeza de vaca? en Estados Unidos y es gobernador de Tamaulipas Corral que acaba de terminar la gobernatura este, en Chihuahua nació del otro lado también, en el Paso, Texas. Oye, y se si me hace también absurdo, porque, por ejemplo, Eduardo Rivera es de Toluca. Por ejemplo, por eso, o sea... O sea, ¿no? Sí, también, sí, sí, sí, no sí, salir el chirrión por el país Sí, panito? no, no, mira, de esos hay ejemplos, y, y okay. efectivamente, hay gente que no siente la cultura, no siente la tradición, en fin, y bueno, pues, salen malos, pero, este, yo, yo en general, eh, a veces, me considero un ciudadano del mundo, o sea, yo... Me siento bien, donde donde me donde me acogen con, con alegría, con ¿no? yo tengo muchos amigos en Puebla, muchos, muchos amigos en Puebla, este a los cuales les agradezco eh, el trato, el afecto, y este y no vengo a quitarle nada a nadie. O sea, Oye, precisamente hablando de este tema, eh, se comenta que eres muy cercano al, al gobernador. que El gobernador Luis Miguel Barbosa te tiene muchísima confianza. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo veniste aquí a Puebla? ¿Cómo formaste parte de su equipo? Mira, Luis Miguel, el actual gobernador de Puebla, eh, nos conocimos de hace muchos años, cuando estábamos en el, en el PRD. Fuimos juntos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Él, él era miembro de, del CEN de, del PRD. Estoy o, eh, más reciente pues eh, se dio todo el proceso del, del, del 18, ahí tuvimos un, un acercamiento y luego la repetición, la del 19, yo me acuerdo que estábamos en la Ciudad de México en, en diciembre, lo busqué porque después del lamentable accidente que, que ocurrió del, del helicóptero, pues este, inmediatamente pues, se abrió la expectativa de que se repitiera la elección y platicamos allá en, en, en, en la Ciudad de México en, en diciembre del 18, para, para ver cómo se volvía a participar, y a partir de ahí ya una cosa más, más, más orgánica, me tuvo la confianza de, de, de invitarme a participar, de que le ayudara yo en algunas regiones del, del Estado, de, por la experiencia que uno tiene, pues de, de, de hacer equipos, de, de, buscar, de buscar gente... ¿Le que que ayudadas pues, en qué? Apoyar. A la organización, en ese momento a la organización, porque... Eh, el, la elección del 19 es muy distinta a la del 18. La del okay. 18 es todo el boom de Andrés Manuel López Obrador. Mira, ganan todos, ganan todos en el, en el 18. Morena gana las dos senadurías, gana la capital, gana toda la zona conurbada, gana todos los distritos locales, los diputados federales. Uh -huh. o sea, es, es un triunfo este, arrollador, que no tiene explicación la derrota de la gobernatura. O sea, ¿cómo explicas uh -huh. que pierdes la gobernatura y ganaste todo? Claro. Ganas todo, todo el cuerpo social. ¿Cómo sí. explicas eso? Más que con un fraude. Uh -huh. O sea, lo que, lo que se comete en el 2018 contra Luis Miguel Barbosa es un fraude. ¿no? Y él tuvo la interés de aguantar el fraude, o sea, de, de no hacer, este, de no perder la cabeza, es decir, me robaron y ahí nos vemos y abandono la lucha. No, no, al contrario. Él planteó un movimiento de resistencia. En Aquí justamente en la Plaza de la Democracia, uh -huh. ahí, ahí nos reunimos en diciembre del, del 18 y ahí él planteó una ruta de resistencia. Así, bueno, nosotros somos mayoría, este, vámonos para, para adelante, vamos a una, a una resistencia a, a, a, a política a este gobierno que está usurpando el poder, porque desde nuestro punto de vista ese, este, ese gobierno no ganó, ese gobierno ganó a la mala. Eh, dice Ana Lidia. Agustín Guerrero Castillo es un gran líder y bueno, te manda así emojis, de, así como de bien. Eh, Fabián Pastrana, Jorge Hernández Aguilera, Ismael Pérez, Laura Cruz, Julián Rendón, Miguel Flores eh, Quecholac nos están viendo, uh -huh. Oscar Treviño, Faustino Reyes, José Iván Herrera Villagómez también nos está viendo el diputado. Saludos, diputado. Saludos. Mariana Bonilla dice, el PRD se fracturó por las tribus en Chiapas, los chuchos destruyeron al partido y en esa diligencia estuvo Agustín Guerrero. No, no, no, no, no estuve en esa... En esa no, este... no, Mariana se ve que, no, que, sí, que no, te no, trae entre ojos, no, ¿eh? Sí, no, no, no, para, para nada. Mira, yo creo que el, el fracaso de todo proyecto político, sí cuentan las personas, evidentemente, o sea... Pero, pero lo, lo, lo, lo que destaca, lo que destaca una, un fracaso es cuando se pierden las causas. Cuando se pierden las, sobre todo en la izquierda. O sea, la sí. izquierda debe de tener. Es un, es un proceso eh, político que busca la justicia, sí. que busca la democracia, que, bus, que busca la igualdad, el bienestar, en fin. ¿no? Cuando esas causas se pierden, se acabó. Se acabó. Entonces. Eh, ¿Cuántos partidos políticos no tenemos? Hoy mismo, ¿cuántos partidos políticos no tenemos? ¿Qué, qué, qué, qué, qué causas representan? Sí. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son, eh, ¿Dónde está el piso de esos, de esos partidos? Muchos de esos son puro negocio. ¿eh? O sea, sí, puro negocio. por supuesto. Lo, lo conocemos, sabemos que es, hay que respetar esa parte, pero este, no representan causas. Pueden perder el registro el día de mañana y nadie los va a llorar. Exacto. ¿Por qué se llora al PRD? Porque llegó un momento en que representó, representó las causas de la izquierda, sí. que mucha gente le dio su tiempo, su cariño, su dedicación. A Los consejeros, pues ya fue. Uh -huh. ya, ya fue el sábado, en donde cualquier poblano, si tú querías ser militante de Morena... Pues tú te presentabas y en ese instante alguna de las 40 casillas que se instalaron aquí en Puebla uh -huh. llegabas, te presentabas con tu INE y en ese momento ya pertenecías a, eh, a Morena. Eso es, eso es un hecho. Y en ese momento votabas por alguno de los eh, que aspiraban a ser eh, consejeros. Y de ahí se, se eligieron 150 que la lista todavía no se ha publicado y están a la espera de que se publique y que también... Eh, se llega a algún acuerdo o se investigue aquellas denuncias que nosotros ya sabemos que hay. Y ahora, lo que viene, ahora sí, antes lo que viene es una elección, eh, son dos elecciones. Por un lado, se va a elegir a, a quien presida el Consejo de Gobiernos sí. Municipales, sus sus presidentes de juntas auxiliares, ¿no? uh -huh. todo ese nivel de gobierno que nos permita trazar una ruta, una, una agenda de políticas públicas para el conjunto de nuestros gobiernos, ¿no? uh -huh. entonces para poder hacer eso necesitas juntarlos okay, y, claro. no, y no nos han reunido, o sea, claro. entonces se requiere este, que todos estos compañeras y compañeros que tienen una responsabilidad administrativa y de gobierno pues tengan un espacio de articulación, de conducción, de Exacto. lo que funciona en un municipio podamos llevarlo a otro, o lo que no funciona en un municipio ni para claro, qué llevarlo a otro, claro. entonces este tipo de cuestiones me parece que es, okay. que es central en términos de los resultados okay. del movimiento. Sandra Rosas, Felipe Mon, dice, Ana Lidia Villarán, dice, Agustín, un político con gran experiencia y visión, Hashtag Agustín Gobernador de Puebla. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es real, no, no, no, no estoy no, no. leyendo. No, no, no, no. Vámonos con calma, ya te hay, hay que ir paso a paso, pero no, no, no, Entonces, no está en la agenda. No nos quiere ahorita así como de no, pues vamos a ver, qué ta, ta, ta. Para la dirigencia del partido, hoy bueno, para la gubernatura. Sí, no. Bueno, Liz Liz Gallego, Raúl Flores, dice desde San Andrés Cholula, saludos Agustín Guerrero. Dice, excelente saludos. programa. Erika siempre bella. Ay, gracias, Liz, qué linda. Mari Badillo nos está viendo. Amiga, saludos. José Romero, Eduardo Ruiz, Ernesto Aguilar Jordi, el regidor nos uh -huh. está viendo. Saludos, Saludos. Jordi. Federico Chilián dice: Barbosa se dio Puebla al Prianta. Dice: si los morenistas no responden, se prefigura el regreso de los que nunca se fueron. Ay, andas muy poético, Federico Chilián. Eh, Mariana Bonilla, ahí, ahí va otra vez Mariana, dice, por el bien de Puebla, por respeto de todos los poblanos y poblanas, el dirigente debe de ser poblano. Saludos, Alfonso Javier Bernal. Mudes. me alegra que en esta ocasión sí tengan de invitado a alguien que tiene conceptos claros y preparado y verdaderamente ha caminado en la izquierda toda su vida órale, un hombre preparado, sencillo y con sensibilidad política dice Gracias. todo eso Alfonso Javier bueno, es que nosotros invitamos a pues, a, a quienes tienen un cargo dentro de Morena ¿eh? o sea, ahora sí que yo qué, o sea, yo hago nada más mi chamba, ¿no? Alfonso, pero qué bueno que te gustó nuestro invitado, inmediatamente dijo que sí y me encantó, Eliseo Alvarado y Sauro Guerrero nos están viendo, ok, a ver, eh, la, otra pregunta del millón, yo creo que te la han hecho mucho y pues yo también te la tengo que hacer, eh, ¿qué se requiere para que eh, Morena mantenga la, la gubernatura, la pueda retener en el 24. ¿Qué tipo de perfil se necesita esto? Porque, bueno, pues ves que ya hablando de las corcholatas, yo sé que no te gustan, no, vamos a decirle, aspirantes para Puebla, pues ya, de, de ser así, la lista ya creció así. ¿Cuál consideras en tu experiencia, hablando de la experiencia que tienes, que es muy vasta? Mira, yo creo que necesitamos un perfil de una persona que conozca muy bien la entidad, que tenga un diagnóstico de cuáles son los, los, los rezagos, los, la problemática mayor que tenemos, que tenga también una interlocución con la diversidad social de Puebla. Y algunos tienen ese... ingrediente y otros que aunque le machetees en la escuela, en la chamba y te y seas muy dedicado y todo, este no se da, que es el ángel, el carisma. Hay gente que tiene carisma, que, que cae bien, que, lo que, que despierta simpatías, ¿no? Y eso no lo, eso no lo vas, el conocimiento lo adquieres en las, en las escuelas, uh -huh. eh, hacer equipos también, el, el, el, gente que te ayude en diversas áreas pero el tener ángel, el tener carisma, eso no se vende en ningún lado, y hay gente que tiene ese carisma. Yo creo que también una, una, una, una pizca que nos puede ayudar muchísimo es que dentro de todos sus aspirantes, que ya, que como bien dices tú, cada día son más, más los que se acumulen para el próximo año, eh, hay unos que tienen, o unas que tienen, ese ángel, ese carisma, que hay que ayudarlos a desarrollar también, ¿no? hay que, claro, y hay sí. gente que es de sangre pesada, o sea, sí. por más esfuerzo que hace y, y de tratar de quedar bien, de, de caer bien, pues hay gente que es así, o sea, viene con la naturaleza de, de cada quien, ¿no? entonces esas, ese, ese, esa pesadez a veces también te genera rechazos, ¿no? claro, eh, claro. Te, lo vemos o sea, sí. en cualquier cosa, Ah, ese es muy soberbio. Mira, ese uh -huh. siempre ve para arriba, nunca, nunca, no, no, no te saluda. Ese tipo de detallitos este, no ayudan, ¿no? Entonces, yo esa parte creo, eh, lo veo con Andrés Manuel, en realidad, eh, ese es. Ahora sí que digamos, ese es su, su, su hándicap a favor y su hándicap en contra, ¿no? Siempre la, el ejercicio de, de gobierno te suma y te quita, te suma y te quita. Entonces habrá eh, áreas, comunidades que, que a él lo vean muy bien y habrá otra gente que diga, pues que en la campaña vino y me prometió y, y aquí está este, la misma carencia y ya pasaron un mes, ya pasaron... ...seis meses ya se va... ...y resulta que pues no... no no, no. ...y todo eso va, va, va acomodando las cosas... ...yo digo hay que... ...respetar a todo el mundo... ...pero ya llegará el momento del balance y de la evaluación... ...y cuando él diga yo... Este, ...quiero representar... ...a la alianza de Va por México... ...en, en Puebla, va, va por Puebla... Este, ...pues ya estaremos haciendo también nosotros... ...nuestro diagnóstico... ...y ver este, cuáles son sus fortalezas... ...y cuáles son sus debilidades... Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. En cualquier estrategia política uno tiene que ubicar muy bien las debilidades del adversario porque esas son las posibilidades del triunfo de nosotros. Nadie